total de 704 millones que se le han invertido al estadio Quisqueya en la última década. Una cantidad de dinero, señores, muy considerable. Ahora 101 millones de pesos, nueva vez al estadio Quisqueya ya se ha confirmado. Incluso de esto ha hablado también el ministro de Deportes Francisco Camacho. Y bueno, ya hablamos también de las áreas que serían ajustadas. No es algo que cambiaría, pues en este caso, la estructura completa del estadio de Quisqueya, sino partes internas, como son los que se van a acondicionar, también se van a cambiar todas las colchas, es lo que tenemos entendido, como también se van a mejorar otros aspectos del estadio, como es la iluminación. Estas son las partes principales que, según tenemos la información, serán ajustadas en el estadio de Quisqueya, ya de cara, como decíamos, a la próxima serie del Caribe 2022, ...que será celebrada aquí en República Dominicana y ahí en ese mismo escenario del Estadio de Quisqueya Juan Marichal... ...es una estructura antigua, ustedes pueden ver la arquitectura de esta instalación deportiva de hace algunos 50 años me parece... ...o tal vez un poquito menos, un poquito más, en el caso de nuestro Estadio Julián Javier tiene unos 38, el Estadio de Quisqueya debe andar por unos 50 más o menos... Y bueno, lamentablemente en República Dominicana no contamos con una instalación que esté por encima de lo que es el estadio Quisqueya y el estadio Quisqueya todavía no está a la altura de un escenario para jugarse béisbol de grandes ligas como sería en este caso alguna ronda del Clásico Mundial. Pero de eso tendríamos que esperar un poquito más a ver si este presente gobierno que se ha comprometido con el deporte si así cumplen con sus palabras en los tres años que le quedan de este gobierno pues esperemos que por lo menos la República Dominicana pueda ser sede ...de aquí en un futuro cercano de una posible ronda del Clásico Mundial... ...como también lo ha sido el país vecino de Puerto Rico. Señores, recordar que nosotros estamos en las redes sociales, recuerde usted. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también en Twitter... ...en cada una de esas plataformas con el mismo nombre como Fiebre Deportiva... ...y también estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Junior Matriye, incluso tenemos un nuevo trabajo que se colgó en la tarde de ayer con nuestro compañero el señor Matrillé donde hablaba y daba detalles con respecto a la Liga Nacional de Baloncesto lo que hasta ahora sabemos que a propósito es muy poco sobre la Liga Nacional de Baloncesto y la próxima temporada que se avecina 2021 vamos a hablar señor director de fútbol ayer se jugó fútbol señor negro el equipo suyo el equipo de Atlético de San Francisco también dio opción y ahí vemos los resultados Usted lo está viendo, señor, aquí presente. Otra derrota más para el equipo de San Francisco de Macorís. En este caso, dos goles por cero. Lamentablemente, señores, el asunto pues va de mal en peor para el equipo de San Francisco de Macorís. Cada día no hemos sumado ni siquiera un punto en lo que va de la temporada. Y ahí ustedes pueden observar el partido de ayer, la derrota nueva vez. En unos minutos estaremos dándole 3 por cero. Frente a Pantoja, estaremos dándoles seguimiento a lo que es la tabla de posiciones. Y vemos también otros resultados en la jornada de ayer, en lo que fue la continuación de la Liga Dominicana de Fútbol. La Universidad OIM, pues derrotó un gol por cero frente al equipo del Atlántico FC, el equipo de Puerto Plata. También en otros resultados, ya esta fue la jornada número 12, señores. Ya próximamente... Llegando a la parte final de la primera ronda. Ahí está el equipo de Jarabacoa. Derrotó un gol por cero al equipo de Delfines. Ha estado jugando muy bien Jarabacoa. Ha mejorado constantemente en la medida que va transcurriendo la vuelta regular de la Liga Dominicana de Fútbol. Tenemos también otros resultados de la jornada. La jornada número 12 ya fue esta. Y ese equipo, señores, si ha estado bien, el conjunto del Cibao Fútbol Club. El equipo de Santiago de los Caballeros le dieron una paliza 4 por 0 al conjunto de Moca que también ha estado jugando bien. Pero sin duda alguna el Cibao Fútbol ha tenido comparación en esta presente temporada. Ese jug... es el mejor equipo hasta el momento. No han perdido ni siquiera un partido. Han sumado un empate y ya me parece que con esta victoria pues llegaron a 10 en lo que va de la temporada. También tenemos otros resultados más para completar entonces la jornada número 12. Fue ese partido entre San Cristóbal y el equipo de La Vega. Ese partido lo ganó el conjunto vegano. Un gol por cero frente al conjunto de San Cristóbal. Ahí vemos, señores, la tabla de posiciones. No ha variado mucho desde la última vez, negro, que la vimos. La tabla de posiciones. El Cibao Fútbol Club con 11. Llegaron a 11. Un empate. Cero. Impecable. Ha estado ese equipo. Tranquilo. Impecable. 34 puntos. Ha sumado, ha sumado el equipo del Cibao Fútbol Club, la Universidad OIM, esos son los campeones del torneo pasado, siguen en la segunda posición. Luego está Jarabacoa, luego Moca, La Vega y Pantoja. Esos son los seis que hasta el momento, si la temporada regular concluyera en el día de hoy, estarían clasificando a la segunda ronda, lo que llamamos la liguilla. En la parte de atrás, esos dos que están ahí en azul claro, Delfines y San Cristóbal, se estarían quedando fuera junto a los dos rojos pero la diferencia es que los dos equipos que están en rojo, en el caso del Atlántico y el Atlético de San Francisco, son los dos que estarían descendiendo para la próxima temporada 2022, que esto es para mí el peligro mayor, el peligro mayúsculo. No solamente el descenso, sino también que la Liga Dominicana de Fútbol lamentablemente no cuenta hasta el momento, con un mecanismo para que los equipos que desciendan esta temporada puedan volver a ascender para una próxima temporada 2023. Pero todavía, señores, yo sigo insistiendo: restan seis fechas. Tal vez en este caso, ya lo de aspirar a la liguilla, pues se hace un poquito más complicado. Se va complicando en la medida que van llegando las derrotas. Ya son 12 derrotas, cero victorias. Eso es.